la mañana vamos a hablar de algo que es bien común, que cada vez se mira con mayor frecuencia y eh, es parte importante en los últimos meses con la historia del COVID que ha aumentado el riesgo de trombosis y es algo que tiene eh, en la actualidad algo importante. Lo que vamos a hacer no es algo mío, es, es de un grupo. El grupo es el grupo de técnicos de hemodinamia del Centro Médico, eh, que está compuesto por tres técnicos que tienen muchísima experiencia y uno es parte del, del equipo. Vamos a hablar de qué es la trombosis venosa, qué es el síndrome posflebítico, qué, en qué afecta al médico, en qué afecta al paciente, Vamos a hablar un poquito sobre la evolución del tratamiento de la trombosis venosa, los cambios de protocolo, los cambios de manejo, que es importante porque a, al igual que todas las demás enfermedades, el manejo de la trombosis venosa ha ido evolucionando y en la actualidad es algo bien dinámico y bien importante lo que hace, se hace para tratar de evitar las complicaciones a largo plazo, que es lo que no se trataba hasta mediados del de año 1900. 1900. Vamos a, a describir qué es el tratamiento farmacomecánico de la trombosis, que es lo último en el tratamiento de la trombosis venosa para prevenir secuelas permanentes. Si ustedes revisan, en Estados Unidos hay más de 600 mil pacientes con diagnóstico de trombosis venosa profunda anualmente es una patología verdaderamente frecuente cuando uno suma todas las patologías cardiovasculares, infartos, SVs y todo lo que tiene que ver con enfermedad arterial, la trombosis venosa profunda le gana a todas esas entidades juntas. La trombosis venosa profunda también es una enfermedad muy cara Estados Unidos gasta alrededor de 2 billones de dólares al año en el tratamiento de ello y por eso es tan importante y por eso ha cambiado en los últimos tiempos el manejo de la trombosis. Si ustedes se recuerdan, el, la trombosis venosa profunda hasta hace unos años se dedicaba única y exclusivamente al tratamiento sistémico del, del trombo. Dábamos anticoagulantes, manejábamos a los pacientes con tiempos de coagulación, con INR, con TP, TPT y todo eso ha ido cambiando desde el año 1950 cuando se inició el uso de la heparina y de la warfarina, de la hasta en la actualidad en el año 2021 que las terapias son invasivas, son farmacomecánicas. Lo, el objetivo es tratar de tener la menor secuencia en, en el paciente. Si se recuerdan, la anticoagulación lo que hace es evitar la propagación de, cual, de coágulos, perdón, evitar el riesgo de embolias pulmonares. Ese es el objetivo. Nos enseñaron que no era el objetivo evitar que el coágulo se disolviera, sino que evitar que el coágulo creciera. Pero el tratamiento de la, de la anticoagulación no resuelve el coágulo. Lo que evita es que el coágulo, el coágulo progrese, no quita los síntomas por los cuales el paciente consulta. Si ustedes se recuerdan, el edema, el dolor, la dificultad para manejar y para caminar. Eso es lo que lleva al paciente al hospital y dándole únicamente anticoagulación no resolvemos la parte clínica del paciente. Tampoco previene la secuela de la cual se está hablando desde el año 2015, que es básicamente el síndrome posflevítico. Cuando uno le da anticoagulantes a un paciente que tiene una trombosis venosa profunda, evita las complicaciones embólicas, pero no evita las complicaciones locales, que es lo que produce la trombosis venosa, la destrucción valvular, lo que se traduce en una hipertensión del sistema venoso, lo que se traduce en el síndrome posflevítico con la destrucción de válvulas, con la presencia de úlceras, edema crónico, etc. El síndrome posflevítico es la segunda parte de la enfermedad trombótica y se debe, como platiqué, a la destrucción valvular. Hay una destrucción valvular que hace que haya reflujo venoso el reflujo venoso produce una hipertensión del sistema venoso a tal grado que compite la presión del sistema capilar arterial con la presión del sistema capilar venoso y eso hace que la presión del sistema capilar venoso aumente y destruya el capilar arterial, lo que se traduce en extravasación de sangre, lo que se produce en isquemia de la piel, lo que se traduce en todos los cambios lipodérmicos de la piel y a largo plazo en la úlcera que se manifiesta en el paciente. Básicamente, el síndrome posflevítico se desarrolla cuando hay una, la presencia de un coágulo. Este coágulo produce daño en el sistema valvular. Al producirse daño en el sistema valvular, hay eh, aumento de la presión en el sistema venoso del, del pie lo que se traduce en los cambios de coloración, en la resequedad de la piel, en lo que se conoce en los cambios lipodermoescleróticos del paciente, que a la larga se traduce en la presencia de una úlcera. Básicamente, el 60% de los pacientes que pueden desarrollar una, una trombosis venosa profunda pueden desarrollar un síndrome posflevítico. De ellos, más o menos el 75% van a tener manifestaciones clínicas que son molestas para el vivir normal de ellos, que se traducen con dolor crónico, con la presencia de úlceras, con la presencia de cambios de coloración. Y por eso es tan importante la modificación del tratamiento en la actualidad. Solo para que vean, los pacientes que desarrollan un, una trombosis venosa profunda, a la larga pueden desarrollar una síndrome posttrombótico, más o menos en un año el 17% lo miran y si miran hasta en 5 años el 50% de los pacientes, dependiendo del nivel de altura de la trombosis, pueden desarrollar un síndrome postflerítico que es algo que es lo que produce la pérdida de fuerza laboral, produce los gastos económicos. El 60-80% de los gastos de la enfermedad venosa se derivan de la enfermedad del síndrome posttrombótico. Trombótico. Vamos a hacer una pequeña revisión de, de la evolución de cómo llegamos desde el año 1950 hasta este año con el, el American College of Chest Physicians. En el año 2004 no recomendaban el uso de trombolisis local únicamente para los pacientes que tenían cerulealabadolens o aquellos pacientes que tenían una hipertensión venosa severa. De ahí adelante han ido cambiando todas las técnicas y todos los tratamientos. Ya en el 2008 lo, el mismo grupo recomendaba que debería de hacerse, fibrinolisis a aquellos pacientes que tenían una trombosis proximal. ¿Qué quiere decir trombosis proximal? Son trombosis que están localizadas en la vena ilíaca o en la vena ilíaca inferior, casi la vena femoral. A estos pacientes que, tienen que, que tenían que, eh, que cumplir ciertos requisitos, se les hacía trombolisis, ya sea trombolisis local con un catéter o en la actualidad se les hace trombolisis farmacomecánica con diferentes tipos de catéteres, como vamos a ver más tarde. Cuando concluyeron, voy a pasar hacia los estudios, estoy regresando, perdón. En el 2011 cambió, cada cierto tiempo se publican guías de tratamiento médico de la chest Physicians y en el 2011 cambió y se recomendó que la trombolisis dirigida con catéter o la trombolisis dirigida con catéter farmacomecánico por las siglas en inglés era el tratamiento adecuado para los pacientes que tenían eh, trombosis venosa alta y para evitar o prevenir la, el síndrome postlevítico que platicamos. Hablamos de síndrome posflevítico porque el síndrome posflevítico es la complicación crónica de la trombosis venosa profunda. Todos sabemos que tienen, la trombosis venosa profunda tiene dos complicaciones. La embolia pulmonar que puede ser mortal y a los pacientes que no tienen embolia pulmonar pueden tener síndrome posflevítico y esta es una enfermedad que lo va a acompañar el resto de su vida y es una enfermedad molesta. Por eso es que han cambiado las guías de tratamiento y en la actualidad se hacen tratamientos más invasivos para lograr prevenir el síndrome poslevítico. Las directrices al 2012 seguían siendo que todo paciente que tenía factores de riesgo mínimos, que tenía una trombosis venosa de menor de 14 días y se puede extender hasta 28 días, todos esos pacientes que tienen una trombosis crónica subaguda pueden ser llevados a hacerle fibrinolisis farmacomecánica. Aquí hay unos estudios clínicos que han ido probando desde los años 2000 hacia la fecha que todos los pacientes a los cuales se les ha sometido a la farmacolisis farmacomecánica han tenido una mejor evolución que a los pacientes a los cuales solo se les ha sometido a anticoagulación o a los que se les ha sometido a anticoagulación más fibrinolisis con catéter sin la destrucción local del trombo. Si ustedes miran en todos los estudios que están reportados, los pacientes que tienen mejor evolución son aquellos pacientes a los cuales uno les puede hacer una fibrinolisis farmacomecánica con la destrucción del trombo. Ahí está, el 72 paciente, en el estudio de Ayserham que es del 2002, eh, se mira que hay una lisis en el 72% de los pacientes, mientras solo con anticoagulante, solo el 12% de los pacientes tienen una recanalización de la pierna. Aquí hay un estudio más reciente en el cual todos los scores, el score de Villalta y el score de SEAP, que son las clasificaciones de venas, eh, mejoran a todos los pacientes a los cuales se les hace fibrinolisis en lugar de solo darles tratamiento eh, anticoagulato hay que aclarar que no todos los pacientes que tienen trombosis venosa profunda se les hace fibrinolisis debe de estar la la, el trombo debe de estar en las partes proximales de la piernas le hace vena ilíaca venas femoral que en la actualidad se está haciendo ya en la vena femoral no se hace fibrinolisis para las venas que están por debajo de la rodilla. ¿Por qué? Porque el síndrome posflevítico no se presenta con tanta frecuencia como cuando se presenta en las venas proximales. Y la razón es que el drenaje venoso de la pierna por debajo de la rodilla tiene diferentes venas. Por encima de la rodilla tenemos la vena femoral y la vena safena y ya encima del ligamento inguinal ya solo tenemos la vena ilíaca. Entonces, entre más proximal es la trombosis, más complicaciones a largo plazo tenemos y por eso es que las indicaciones a largo plazo de trombolisis se siguen hasta la fecha vena ilíaca superior, vena ilíaca inferior y vena femoral superior, lo que se les trata con fibrinolisis farmacomecánica. Esta es la clasificación de Villalta, es una clasificación nueva desde que se acuñó el síndrome posflevítico, se han clasificado diferentes formas, entre más alta es el score de Villalta, más probabilidad de que el paciente tenga un síndrome posflevítico y si uno lleva un score de Villalta en la oficina de un paciente que tiene eh, trombosis venosa profunda, uno puede determinar si ese paciente va a desarrollar o no va a desarrollar un síndrome posflevítico y obviamente le podemos explicar al paciente que son consecuencias de la trombosis que tuvo. Aquí hay otros estudios. El estudio de vez es el estudio más importante que se ha hecho y la conclusión básicamente es que todos los pacientes a los cuales se les sometió a fibrinolisis mecánica tuvieron una mejor evolución que a los pacientes que solo se les daba tratamiento anticoagulante. Cuando se midió el score de vida alta durante 24 meses, o sea, dos años, esos pacientes mejoraron considerablemente, mejoró su score de vida también, mejoró su calidad de vida, que en aquellos pacientes a los cuales se les da únicamente eh, terapia anticoagulante. Los resultados, como ustedes pueden ver, al grupo control no tuvo tanta mejoría como el grupo que se les hizo... Eh, trombosis eh, farmacomecánica. ¿Cuál es la crítica de este estudio? Es que no fue muy prolongado. Eh, se trataron, como les digo, eh, trombosis, las cuales en la actualidad pueden ser consideradas no tratables. Eh, y esos son los únicos. La obstrucción a largo plazo no fue tratada. En la actualidad la podemos tratar con la colocación de de, de stents. Aquí hay otro estudio que, en el cual concluye que la trombosis farmacomecánica segmentada ofrece mejores resultados que únicamente la trombolisis sistémica o la trombolisis con catéteres. El problema es la utilización de catéteres que aumenta el costo, pero a la larga disminuye los riesgos, disminuye el síndrome postflevítico, a la larga disminuyen los costos también. Hay diferentes formas de tratar, voy a hablar únicamente del catéter de trellis, aunque cuando pasen las, las, las, los videos van a ver que hay diferentes tipos de catéteres que podemos usar para la limpieza del sistema venoso. El catéter de trellis es un catéter que fue diseñado hace muchos años y en la actualidad está suspendido su uso porque hay, una, hay un problema de reingeniería en el sistema y en la actualidad no hay disponibilidad del mismo. El catéter Trellis es un catéter que consiste en tener dos balones, uno un balón proximal, un balón distal y una asa que vibra entre los dos balones y con la ventaja de que uno puede poner medicamentos como Actilice adentro del catéter y eso producir una destrucción del trombo. Ese catéter se usó por mucho tiempo y tiene la ventaja de que previene una embolia pulmonar cuando uno está realizando los procedimientos. Básicamente así funciona un catéter, un, un balón proximal, un balón distal y un catéter que vibra entre el área donde están los trombos. Eso básicamente es una trombosis venosa. Voy a pasar estas diapositivas rápido porque vienen unos casos. El caso número uno es Alejandra. Solo para ejemplificar, es una paciente que de 41 años que tuvo una trombosis ilíaca femoral importante por reposo y la utilización de hormonas. Como parte de la técnica, le ponemos un filtro de vena cava a todos los pacientes para prevenir la embolia pulmonar. Al siguiente. Hacemos un venograma, el paciente está puesto en decúbito prono, entramos a través de la vena poplitea y hacemos un venograma de la pierna que está trombosada. Como ustedes pueden ver en, esa, en, esa, en ese video, tiene totalmente trombosada el sistema eh, femoroilíaco y solo tiene colaterales la paciente. La siguiente. Procedemos a colocar catéteres. Como pueden ver, la siguiente. Normalmente utilizamos actilice. El actilice es un activador del padminógeno. Lo utilizamos a razón de un miligramo por minuto podemos utilizar hasta 50 miligramos y con ello tratamos localmente la destrucción del trombo. La siguiente. Hacemos la utilización de diferentes catéteres hasta que obtenemos la limpieza total del sistema venoso. En algunos casos en los cuales no se obtiene porque el, el procedimiento es prolongado, eh, dejamos una infusión a través del de introductor y los catéteres de, de actilice durante 24 horas y a las 24 horas regresamos a hacer un control radiográfico. En el 95% de los casos los pacientes tienen una, una liberación total y tienen una permeabilidad completa del sistema venoso. En esta paciente lo importante, si ustedes miran, es que tiene una estrechez de la vena ilíaca. Después de haber logrado la limpieza total del sistema venoso profundo, eh, se observa que tiene una estrechez de la vena ilíaca externa, por lo cual se le puso un, un stent en la ilíaca. Ella tenía un síndrome de grey Turner y se reparó con un estente en la vena ilíaca. El siguiente caso es Doña Berta. Doña Berta es una paciente que ahí van a ver, es una señora anciana que tuvo una fractura multifragmentaria de fémur, estuvo en reposo muchísimo tiempo, hizo una trombosis iliofemoral importante. Igual, se le coloca un filtro de vena cava. Ahí se está soltando el filtro. Todos los pacientes se les coloca un filtro de vena cava en el momento del inicio del, del tratamiento. Los filtros de vena cava en la actualidad son removibles. Después de que termina la, el periodo de anticoagulación, ese paciente puede ser llevado nuevamente al, al salón de hemodinamia y se le retira el filtro. Eh, hay complicaciones si se retiran los filtros después de seis meses a ocho meses porque el filtro se adhiere a la vena cava y es más complicado. Entonces, si uno piensa en retirar el filtro, tendría que ser después de la... Del, voy a pasar rápido que ya no tengo tiempo. Ahí está el, el venograma pre, pre... Ese es el control post-op, si, si ustedes miran, tenemos una limpieza casi total y tiene un stent en la vena ilíaca externa. Ahí está el stent puesto, ahí está el catéter. Dale. Ahí está el catéter que vibra. Ese es, ese es un catéter que se llama de Clearner. Ese catéter vibra a 4000 revoluciones por minuto y lo que produce es una destrucción mecánica del trombo. Eh. Es diferente al catéter de trellis porque no tiene balón. Por eso es que ponemos el filtro de vena cava antes. Ahí está vibrando el catéter. ¿vale? Voy a pasar si quiere. Ahí está el stent. Ahí se mira un stent en de la vena ilíaca. Voy a pasar. Y ese es el control. La otra paciente traigo a ella porque es un brazo, ese es el resultado final de la paciente, ella tenía una trombosis de la vena subclavia, eh, ella hace ejercicio, tenía un síndrome del opérculo torácico y ese es el resultado después de la fibrinolisis, una liberación total del trombo. Ese es un catéter que se llama penumbra, es un aspirador que uno mete adentro de la vena después de destruir el trombo y uno lo aspira. La complicación de este catéter es que uno puede provocar una anemia severa porque aspira totalmente la sangre y uno puede, si uno se, se hace muy tardado el procedimiento, puede provocarle anemia. O sea, ese, es el, ese es el venograma inicial de esa paciente. Como ustedes pueden ver, tiene una oclusión severa de la vena axilar y la vena femoral, de la vena subclavia, perdón. Y se le hizo, y la, la, el video anterior es el resultado. Ahí es donde se está colocando el stent en la vena subclavia. Ahí se está abriendo un stent. Bueno, básicamente es lo mismo son pacientes que han tenido trombosis iliofemoral a los cuales se les ha hecho una fibrinolisis mecánica. Los hemos seguido más o menos, como ustedes pudieron ver, más o menos un año, año y medio. Y esos pacientes por, están con un score de vida alta adecuado. Eh, la, pues en, ese video, en este paciente que estaba pasando ahorita el video, es un paciente que también tenía una oclusión de la vena ilíaca y se le puso un stent grande en la vena ilíaca. Muchas gracias. En conclusión, todos los pacientes a los cuales se les somete en la actualidad a que tienen síndrome postflevítico, debe de realizarse una fibrinolisis mecánica para tratar de limpiar. Como pueden ver, ahí ese paciente se le está haciendo la destrucción mecánica del, del trombo. La parte blanca es el trombo y se logra una limpieza total del sistema venoso. Esta es otra paciente, pero básicamente es lo mismo. Conclusiones: la eliminación temprana del trombo es el estándar actual del tratamiento de la fibrino, de la trombosis venosa iliofemoral. Lio, Muchas gracias. Muchas gracias doctor Mishan. ahora le vamos a hacer unas preguntas de parte del público, la primera es ¿es beneficioso o recomendable efectuar trombolisis eh, farmacomecánica en pacientes que ya padecen de síndrome postrombótico? No, el síndrome posflopnótico es el resultado de una trombosis venosa profunda crónica. Lo que se puede hacer con ellos es hacerles un venograma, eviden, evidenciar si tienen estrechez en las venas y mejorarle el retorno venoso produciendo venoplastías y colocación de stents. Es posible ver pacientes con trombosis aunque ya tengan filtro. De ser así, ¿tiene esto relación con el tiempo de retiro? La, el filtro no evita la trombosis, el filtro evita la embolia pulmonar y la razón de poner filtros es para prevenir una embolia pulmonar. Eh, la, el paciente que tiene una trombosis y se le pone filtro, eh, es para evitar que haga la complicación temprana de la trombosis venosa, que es la embolia pulmonar. No todos los pacientes que tienen trombosis venosa profunda tienen indicación de colocar filtros de vena cava. Al paciente que se le pone un filtro temporal o a casi todos los pacientes que se les pone un filtro, en la actualidad son temporales y deben ser retirados antes de seis meses. Okay. Y por último, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar trombosis venosa profunda? Bueno, los trombosis de, depende, el factor de riesgo más importante es el reposo prolongado los pacientes que pasan mucho tiempo en cama, los pacientes que, que, que no se mueven, el COVID que nos ha encerrado a todos es un factor de riesgo, por eso hay más incidencia en, en el último año, pero el reposo prolongado, la cirugía ortopédica, eh, en, los, en, eh, en 15, 20 días antes, eh, factores como obesidad, factores como hipertensión, factores como diabetes, factores como cáncer, cáncer de páncreas, es tal vez el cáncer que más trombosis produce, esos son los factores. Por el otro lado están los factores congénitos, la ausencia de proteína C, la ausencia de proteína S, el factor de Leiden, todos son factores congénitos que traduces el factor antifosfogítico. Y en mujeres, la obesidad y el uso de anticonceptivos y la presencia de insuficiencia venosa superficial son factores de riesgo para desarrollar trombosis. Muchísimas gracias, doctor.